amigos pescadores, 6 y media de la mañana estamos en Mar de Tuyú, un hermoso día, así que vamos a intentar la pesca de embarcado saliendo de la calle 58 y playa muy poco viento por suerte, una mañana muy agradable parece que va a estar fácil el tema para, para embarcarse en la rompiente, así que bueno vamos a verlo a Javier que tiene la embarcación y en un ratito más les mostramos ya la playa y el mar Se quedó la cara La paró con la frente. Sí, sí, sí. sí. Nosotros pasó así, pero a él le pasó así.